...y amó como nadie. Y especialmente a su madre, esa mujer que tardó tantos años en comprender el amor que Juan Gabriel le profesaba. Y eso, a pesar del abandono que él sufrió. Quiero dedicar esta canción con mucho amor, cariño y respeto de siempre. A todas las mamás que esta noche han venido a visitarme. Tú eres... La tristeza y del sol Que lloran en silencio por tu amor Desde el día de la muerte de Juan Gabriel hasta hoy Casi 60 millones de personas han entrado a Youtube Para oír esta canción Un desgarrado poema de amor y soledad Que casi siempre inundaba los ojos de Juan Gabriel en sus conciertos Le pido al pensamiento que te olvide Pues... estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. La historia de amor eterno es también la historia del mayor y más contrariado de los amores de Juan Gabriel. Desde los cinco años cuando fue llevado a un hospicio, hasta el final de sus días Alberto Aguilera Valadez... ...soñó con ganarse el amor de su mamá. Yo he sufrido tanto... ...por tu ausencia... ...desde ese día hasta hoy... ...no soy feliz. Él me contó, mi madre me abandonó... ...yo nací, yo crecí en un orfanato... ...y lloraba el hombre, yo lloraba con él. Y aunque tengo... ...y muy tranquila mi conciencia... Pude haber yo hecho más por ti. Y ese desapego, pensaba él, él no quería irse a la casa, de hogar, Él pensaba que se iba a quedar con su mamá. Imagínate un niño de cinco años. El éxito artístico le trajo a Juan Gabriel gloria y fortuna, pero quizá la mayor satisfacción fue la de haberle brindado a su mamá las comodidades que jamás le había dado la vida más vino, señora Victoria? No, eh, ¿Algo más que se le ofrezca? No, mijo. Así estoy bien, gracias. De bueno, ¿Eh? Señora. ¿Le puedes decir a Alberto que se a con su madre a comer? Lo siento, señora, pero tengo prohibido interrumpir al señor Alberto. Uh -huh. Ah, bueno. Permiso. No, pues yo feliz. Tú nada más me das la noticia y yo no lo puedo creer. José, José. ¿Pero para cuándo sería? Ah, es ya mismo Sí Ay, perfecto No, yo puedo ir al DF Ahorita te hablo Va Ay, mamá, perdón Pero es que Llamaron de la disquera Que José, José quiere que yo le componga una canción Qué bien, mijo, hijo, te felicito que de veras yo no sé qué está pasando. De un momento a otro todos los artistas quieren que yo componga sus canciones. Yo lo que no sé qué te está pasando a ti. Como ya no tienes cinco minutos para comer en paz? Bueno, tampoco se ponga así, ya vamos a comer. Yo me tengo que ir para el DF, pero usted se queda acá y la atienden y la pasa bien buena. Tienes que ir. Lo único que la fama no le había dispensado a Juan Gabriel era el tiempo que hubiera querido tener para recuperar los años de cuidado que su madre no le dio cuando niño. ¡Oscura soledad! ¡Estoy viviendo yo! ¡Ay la misma soledad de tu sepulcro! Mamá, tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo. Más triste recuerdo. Acapulco. La relación entre ellos nunca fue fácil Cuando Juan Gabriel ya había alcanzado reconocimiento internacional Sentía que su mamá aún no estaba convencida de su talento ni de su futuro Yo nada más les quiero decir a la gente Que si no hubiera existido Victoria no hubiera nacido un Juan Gabriel Una visita de ella a Acapulco fue el momento que inspiraría, años después, su amoreta. ¡Mamá! ¡Mamá! Alberto, bienvenido. ¿Cómo Pégalele está, Felipe? Muy bien, gracias. Bueno, ¿y mi mamá? ¿Está dormida? No, no, señor, ella se fue. ¿Cómo? Sí, algo me dijo que el aire y que le costaba trabajo respirar. ¿Y dijo para dónde iba? Solo me pidió que la llevara a la central camionera, pero antes me preguntó por los horarios de los autobuses que van para Morelia. Para Morelia ¿Mm? Ay, Felipe, yo todavía no entiendo Ella prefiere estar en esa casita de lodo que... Pues que en su casa en Juárez, o aquí Sí, sí, señor ¿Desea que le ayuden algo más? No ¿O, o sabe que sí? Suba las cosas y me lleva a las central. Claro que sí, ya tantito Gracias El amor que Alberto le tuvo a su madre, y si lo quiero decir Pues lo no. inmortalizó en el himno al amor, como él me decía Amor eterno en todo eso, quería él andar detrás de ella. Y cuando él ya, estaba, ya había triunfado, como lo primero es buscar a su mamá. Alberto, ¿Pues ¿qué haces aquí? ¿No te había sido? Sí, pero nada más por un ratito. ¿Usted ¿Por qué se va sin despedirse? Perdón, mijo, pero. Te vi tan ocupado haciendo tantas cosas que pensé que te estorbaba. Ay, mamá, no diga eso. Más bien, ándele, vamos para la casa. No, mijo, pero yo ya compré mi boleto. Mira. Pues no se preocupe, yo le compro otro. Pero de avión. Ándele. Vamos para la casa. Con su madre, Alberto Aguilera Baladés siempre puso en práctica una de las máximas de su vida. La vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta.